¿Por llevo mi pelo natural? Decidí llevar mi pelo natural hace más o menos un año, eh, debido a que usaba mucha extensión, alisadoras y tintas se me empezó a caer mucho y a quebrar, entonces tomé la decisión de cortármelo un poco y dejarlo crecer naturalmente.